poder avanzar, poder poder avanzar en la vida para poder estar bienvenida a Almas en Conciencia. Y bueno, pues eh, como cada martes tenemos programas de eh, reflexión, programas que te van a ayudar justo a, a tener toda esa información que requieres para poder avanzar. Y el día de hoy tengo una invitada eh, que Yo siempre digo que a mí me parece fabulosa porque de verdad eh, todos los estudios, todo lo que ella ha llevado a cabo eh, es bien valioso e importante. Toda la información que siempre nos proporciona y que es bastante acertada. No se va por las ramas. Ella te dice lo que es y cómo es. Y que eso es lo que me agrada porque nos da mucha claridad con respecto a lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo, sabiendo. Y bueno, pues le doy la bienvenida a Lulu. Eh, hola, Lulu, ¿cómo estás? Hola, mi, mi querida, querida May, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por tu introducción, <risa> <risa> pero sí, efectivamente, algo que me gusta hacer a través de la astrología es dar claridad a la persona. Ya sea en una lectura, ya sea en el curso, en algún artículo que se publique, es lo que lo que busco es darle claridad a la, a la persona. Es como poner y, y darle orden a esas cosas que le pasan. Eh, más que orden es eh, comprender qué situación está viviendo y qué puede hacer con ella, ¿no? Que eso es lo más importante, dar salidas, sugerencias, eh, posibilidades para crear desde, otra, desde otro aspecto y con otra actitud la vida. Así es. Y bueno. Sabemos y bueno, los que siguen el programa continu continuamente saben que bueno, pues tú eres astróloga y que también nos puedes apoyar con temas de access de, para ah, poder sí. hacer preguntas, para poder trabajar con las barras, sesiones y demás para que también las personas nuevas y de un futuro sepan también que pueden contactarte no nada más para algo astrológico, ¿no? sino también de access que el día de hoy vamos a estar hablando de astrología 100% pero bueno, pues también es algo que tú haces también. Sí, así es. Muy bien, pues, eh, a ver, Lulu, cuéntanos, ¿qué es esto de...? Yo he escuchado que el último jalón, que el, el último <risa> golpe del año... <risa> Como que... Ay, ay, ay, eso, esos nombrecitos a mí luego no me gustan. <risa> eh... Pues, mira, más que un jalón y el último golpecito, lo que yo, yo veo con lo que, con, lo que está fina, con lo que estamos finalizando el año, pues es justamente, eh, ¿qué será? Como estallar todas esas tensiones que hemos venido viviendo y que justamente este 25 de octubre tenemos el eclipse, el, un eclipse solar. Es decir, eh, se da, los eclipses solares se dan cuando tenemos un sol y una luna nueva, eh, sol y luna, o sea, una luna nueva, lo que nos está diciendo es que la luna está en el mismo grado que el sol y en este caso del 25 de octubre, pues ya tenemos al sol transitando por el signo de escorpión y por lo tanto la luna también estará pues en ese, en ese signo. Ahora, eh, si cada mes el sol y la luna tenemos el inicio de un nuevo ciclo porque es la luna hace el recorrido de los 12 signos más o menos en un mes, pues ¿qué es lo que hace para que se presenten los eclipses? Entonces lo que sucede es que se tienen que alinear para que se den los eclipses es una alineación de tres puntos el sol, la luna, que están como luna nueva, pero van a contactar el nodo lunar, los nodos lunares. Los nodos lunares se manejan en un eje. Si tenemos el nodo sur que nos habla de nuestras actitudes inconscientes que venimos a soltar, el signo opuesto del nodo sur va a ser el nodo norte, que va a ser en este caso el signo enfrente de escorpiones Tauro. Entonces se da esta alineación de esos tres puntos y eso es lo que produce o, lo, o es lo que nos da el eclipse. Otro punto importante es cuando entramos en esta fase de eclipses, pues va a durar un mes. Porque por un lado tenemos el inicio de ese ciclo sol y luna en escorpión, pero dentro de 15 días a partir del 25 de de ¿cómo se dice? El 25 de octubre, pues vamos a tener en el próximo mes el 8 de noviembre la luna llena. Y en este caso una luna llena es la distancia más lejana de la luna respecto al sol. Y ahí va a estar tocando eh, o se va a dar en el signo de Tauro, en el signo opuesto de la luna nueva que es Escorpión. Y por lo tanto va a tocar el nodo norte que actualmente está pasando por Escorpión. Entonces, los siguientes 15 días vamos a tener pues ese influjo de la luna llena. Pero por lo tanto, tenemos un mes intenso. O sea, yo lo que veo más que ese último jalón es escorpión por naturaleza. Es un signo que nos conecta con... Lo más profundo de nosotros y con la parte emocional es un signo de agua y hablar de agua es hablar de emociones. Por eso y son, es que las emociones mueven demasiado. Sí, solamente que Entonces, al estilo, al estilo escorpión son emociones profundas, no son emociones ligeritas de que esto no me gustó no es algo que nos conecta con una parte interna profunda visceral este y que nos va a hacer ver esa parte interna en nosotros entonces lo que hace escorpión es la naturaleza de escorpión es limpiar es sacar es purgar eliminar lo que ya no nos sirve y pues muchas veces nos resistimos. Escorpión es un signo fijo, quiere decir que nos aferramos a, es, en este caso, si son emociones, pues nos aferramos a emociones, que muchas veces son emociones dolorosas y decimos, no importa, este es dolor, pero prefiero esto que algo ligero y nuevo. Entonces, los signos fijos que después tenemos, la luna en Tauro, pues les cuesta trabajo soltar, dejar ir, eh, les cuesta trabajo el cerrar ese ciclo. Pero ahorita con este eclipse solar, pues es parte de lo que nos toca. Sin embargo, para poder saber más, tener más detalle de lo que es este eclipse de sol y el eclipse de luna, pues hay que ver las car la carta de ese momento, cómo está el sol y la luna respecto a los otros planetas en otras palabras respecto a nuestras otras energías tanto individuales como en un nivel colectivo y bueno pues resulta que en, en Tauro tenemos un planeta que nos está liberando que ya tiene varios años ahí que es Urano Urano en Tauro pero en Urano lo que nos pide es libérate y crea cosas nuevas y diferentes eso es como algo que se ha estado sintiendo en el ambiente, porque a mí en terapias y en preguntas que me han enviado, eh, están como en un tema de que están conscientes qué es lo que les gusta, pero están en la duda de continuar con lo que les gusta o de hacer otra cosa. Uh -huh. O, eh, por ejemplo, temas que ya vienen arreglando de pareja. Pero de pronto es como el de no sé si lo que estoy haciendo está bien o no, en cuestión a lo mejor de pareja o en de trabajo. de Me gusta mi trabajo, pero ya no me siento tan a gusto. O sea, era algo que yo quise, que me puse como objetivo, lo logré, pero ya no estoy al 100, ya no siento que, que deba estar aquí. Entonces han surgido esas preguntas de ¿me debo cambiar o no?, eh, ¿debo de cambiar esto? ¿qué es lo que me está pasando? porque yo veo alrededor de varias personas que, que me han contactado me hacen esas preguntas, son muy similares y ahora con lo que tú me platicas, pues sí viene muy bien con lo del eclipse, porque son situaciones que por ahí se están movilizando, ¿no? Sí, así es. Ahora, el otro punto importante con el tema del eclipse es, todos tenemos una carta natal si se la han hecho o no, pues existe y se calcula con la fecha de nacimiento. Con esa fecha de nacimiento es sacarle la foto a los planetas en el momento de nacimiento, pero en esa foto se lee, entre otras cosas, con grados. Es decir, de cada signo es del 0 al 29.59 de Aries, 0 al 29.59 de Tauro, etcétera. Y todo eso se va a reacomodar en ese círculo. El círculo está dividido en 12 segmentos que son áreas de vida. Y ahora el tema importante con el eclipse es el eclipse de sol se da a 2 grados de escorpión. Entonces lo que tenemos que hacer para comprender mejor la situación que estamos viviendo es revisar si tengo algo un algo es el Sol, mi ascendente, la Luna, el Venus, algún planeta a ese grado de dos grados de escorpión y puede estar cerca de, de los dos grados. Y es son a las personas a las que realmente les va a afectar el eclipse. Ahora, hay otro punto importante que no es cuestión de que qué me va a pasar, qué me va a suceder el 25. No, todos los procesos que vivimos generalmente se empiezan a preparar, se empiezan a, se empiezan las situaciones que tenemos que cambiar y con un eclipse de sol generalmente se empiezan a presentar tres meses antes. Entonces, todas aquellas situaciones que estamos viviendo, estamos en octubre, septiembre, agosto, como finales de julio, todo lo que ha pasado en julio, en agosto y en septiembre, entre sí, agosto, septiembre y octubre, pues ya nos está indicando, ya nos está diciendo, esto es lo que tienes que cambiar en tu vida. Y viene el eclipse, que es el que va a detonar situaciones más claras, más evidentes, pueden venir situaciones eh, sorpresivas. Y vamos a tener todo el próximo año para las personas que recibimos este eclipse en alguna parte muy específica de nuestra carta para empezar a integrar y hacer ese cambio. Entonces todo es pues un proceso evolutivo de cambio y en este caso con este eclipse definitivamente es un momento de una gran transformación. ¿Por qué? Porque hemos vivido Dos años, tres años con un tema mundial que fue la pandemia o es la pandemia y que nos ha pedido que hagamos cambios en nuestra vida, no, O sea, no, hay persona que no, haya vivido la pandemia y esa parte ya sí se está. Y que te ha hecho cambiar un montón o sea ha habido un montón de cosas que han cambiado en temas de cómo se viven las empresas también por ejemplo no ahora ya es como mucho el home office y ahora estoy en casa ahora no ahora sí este ahora me muevo los hijos de las escuelas ya no es la misma escuela que antes ahora a veces los conectan vía remota ahora ya no ahora sí o sea están como sí. muchos cambios y yo creo que hay muchos que ya se vinieron para quedarse y eso es sí hay unos vamos que ya estar... hay unas situaciones que ya van a cambiar definitivamente yo sí veo como más esta eh, esta comunicación como le estamos haciendo aquí en línea eh, el home office, pues yo creo que llegó para quedarse, ¿no? Y también, pues, ver esa comodidad. Sin embargo, pues sabemos personas que nos resistimos estos cambios y la misma sinergia de las situaciones hace que entremos. Entonces, hay personas que se resisten y hay otras personas que no. Este eclipse sí le afecta, en primer lugar, a, un, a los signos de escorpión y los que tienen algo algo me refiero a un planeta ascendente los nodos entre otros aspectos a dos grados de escorpión después en segundo lugar le afecta por signo opuesto personas que tengan algún planeta en su carta en los primeros grados de tauro después nos vamos a los signos fijos que son acuario y que son leo entonces estas personas que tengan Algún aspecto de su carta. En ese grado sí están viviendo desde hace semanas o meses personas este, que, que dicen estoy en un cambio, en una revolución que todavía no sé ni, ni cómo, pero ahí voy, ¿no? Entonces, pero sí. es para bien. Déjame que voy dando porque aquí ya me están haciendo algunas eh, preguntas. Preguntas, y para ah, no ok. Que sí. vayan pasando. Sí, eh, está bien, bien bienvenidas las preguntas. A ver, por acá eh, saludo a Arturo Jarquín, Selva Pérez, eh, por acá tenemos a Claudia Reyes, saludos y bendiciones, Inabed Len, Tania Barajas, bendiciones, te saludan también. Este, Ivona Redondo, déjame ver por acá. Monix dice, hola, ¿se puede preguntar a la invitada? Sí, sí se le puede preguntar. Este, Miriam, saludos, Marce. Bienvenida, bendiciones, también bendiciones también por acá. Ay, igualmente, muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos por compartir. Recuerden que este programa se hace desde el corazón y que eh, lo importante son que ustedes envíen corazones y que compartan y que la comunidad de Almas en Conciencia crezca, se expanda y que llegue a muchos más lugares. Y que bueno, pues más personas puedan estar en contacto con nosotros en su crecimiento espiritual, que sea como eh, parte de parte de la contribución eh, que se quiere dar al mundo y que bueno, pues estén preparados que ya nos estás mencionando, Lulu, que en realidad pues ya estamos como viviendo algunos efectos y ya estamos podiendo sentir como a lo mejor cierta incomodidad. O cierta sensibilidad, porque también me han hablado de sentir, sentirse sensibles, de sentir a lo mejor eh, una gran tristeza, eh, sentir a lo mejor eh, como que lo que están haciendo ya no les llena tanto, pero les causa una sensación de vacío. Ok, justamente una de las características que nos hace tocar escorpión es el vacío, porque al eh, en, hay una parte simbólica que cuando llega escorpión, llega Plutón y nos dice ya es momento de soltar y de cerrar eso, eso puede ser una relación puede ser una relación de trabajo y es momento de terminar con ese trabajo, con esa relación, con esa actitud, con ese comportamiento contigo misma, etcétera. Pues sí, hay un momento en donde hay que soltar y al momento de soltar tocamos el vacío, es como vamos a limpiar, vamos a purgar, vamos a eliminar para que de ahí resurja algo nuevo y que va a traer mucha más fuerza. O sea, salimos renovados de ahí. Escorpiones es, es esa energía transformadora y regeneradora. El punto aquí, yo creo que los que tenemos cosas en escorpiones, ya no resistirnos al cambio porque es un signo fijo y los signos fijos no les gustan los cambios, no les gusta el soltar, pero hay situaciones en donde es ya, hay que soltar, ya te duele, sí, duele, pero... Tampoco, si, si es momento de soltar es porque ya no nos sirve, ya no vamos a llegar a más con eso. ¿Sí? Bueno, yo lo visualizo así, es como cuando el águila está cambiando, que se rompe este pico, se arranca las plumas sí, y demás. Exactamente. Así o como es como... La, O como la víbora cuando cambia de piel. Ajá. Justo así, ¿no? Esos, esos así. cambios que, que sí, evidentemente son momentos de sentirse vulnerables, de vulnerabilidad y que Total. de pronto, eh, pues eso te da más fuerza o impulso para poder eh, tomar eh, nuevos rumbos, decisiones y por aquí... Eh, habían hecho algunas preguntas, pero no tienen tanto que ver con el eclipse, así que esas las voy a dejar para, para un poquito después. Dice, eh, por acá dicen, sí, coincido aquí, así me pasó. Eh, y dicen, ¿existen formas de transitar estas energías de manera más armoniosa? Sí, algo que sería como muy recomendable para la persona es hacer meditación. Es conectar con esa parte interna, encontrar esa paz y darse esa paz a sí mismo de tranquilo, o sea, si sí es doloroso lo que está soltando o lo que toca soltar, pero también buscar qué es lo bueno, empezar a buscar que es, eh, con estas preguntas de acceso, qué es lo bueno de esto que no estoy viendo. Ay, es que esa pregunta me encanta también porque cuando estás en un tiempo de caos y que no, ya no sabes como que, yo siento que es el laberinto y como que llegaste al tope y ya no sabes para dónde más, porque ya intentaste todos los <ríe> huequitos y es así como de, a ver, ¿qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? Cuando ya estás en ese punto, esa pregunta rompe, sí. rompe, eh, el, el que estás como obsesionado en este sí, caso, así, que, es. así como que te obsesionas con algo y que quieres que se dé y que quieres que sea y que que sea la pareja, que sea el trabajo, que sea, que se solucione la situación familiar de cierta manera. Y cuando tú haces esa pregunta, se expande, o sea, deja Sí, se y expande, cuenta, no que ese, hay, que ese es uno de los objetivos de hacer preguntas, accesible. Eh, Parte de su filosofía es vivir en la pregunta y la final y parte de esos resultados objetivos de hacer una pregunta es abrir posibilidades. Entonces esta pregunta a mí me encanta porque pues muchas veces estamos enfocados en la parte negativa, en lo malo de esa situación, en lo que nos está haciendo este tal vez sufrir de que dices, oh, "Híjoles, o sea, ya no aguanto esta situación." Entonces, ¿qué es lo bueno de esta situación que no estás viendo y que probablemente es un momento de decir, "Hasta aquí, me retomo, me, me este me tomo y me valoro más", que es parte también de de estos mensajes que nos trae el eje de Escorpión y Tauro? ¿Por qué? Porque Tauro es un signo que está relacionado con los valores, con, con el dinero, con las posesiones, pero también nos conecta con la autoestima, cómo me valoro. Entonces parte de lo que nos está pidiendo eh, la experiencia de, esto, de este eclipse de, o de estos eclipses que vienen es cómo me estoy valorando, cómo estoy manejando mis finanzas y qué puedo implementar ahora en mi vida para que esto mejore y también que tengo que soltar. Así es, ¿qué es lo que tengo que soltar? Que el día de hoy tal vez ya me duele, tal vez así es como, ay, como esa rutina que he venido trayendo, como nos dijiste desde hace dos, tres años, y que evidentemente es algo que ya no quieres, pero lo sigues haciendo. Sí. Entonces, sí, ya estás tan acostumbrado y en este caso, por ejemplo, en el caso de Tauro, Tauro es el signo que más le gusta lo, ¿cómo se diría? Lo rutinario, lo conocido y cuando vienen los cambios es al que más le cuesta hacer el cambio porque él prefiere lo ya conocido, muy viejo, conocido, muy transitado, pero seguro. Parte de lo que lo que nos da Tauro es seguridad o seguridad. Sí, es lo que nos brinda seguridad. Entonces dice, esto es seguro porque ya lo conozco, ya lo he pasado tanto, no me sirve o no me funcionó ya del todo, pero lo conozco. Entonces el punto es liberar, que es lo que está haciendo Urano. Todavía seguirá un tiempito más en este signo, pero es lo que nos está haciendo es liberar para encontrar nuevos cambios. Es... Eh, innovar algo en esa área de nuestra vida es eh, reinventarnos. La palabra es cómo me puedo reinventar en esta situación o en este tema que necesito resolver. Sí, por supuesto. Y por acá, eh, dice, me preguntan, dice, yo desde el sábado he sentido mucha ansiedad. Hoy ya comencé a sentirme mejor. Soy Pisces. Y dice la luna llena. Luego eh, sí, sí se me da como que el bajón con eso, con, con la luna, dicen por acá. ¿qué fue okay. la luna eh, sí, aquí lo importante sería ver en dónde está la luna natal. Las personas que más... Eh, recienten las lunas, luna nueva, luna llena, son las personas que tienen un sol, una luna o un ascendente en cáncer, son las personas que más están sensibles a estos cambios. Ahora, ¿por qué es este último jalón y este último empujón? Sí, he estado viendo por ahí, pues, colegas de, de lo que platican del de este eclipse, pues estamos a final de año, son los últimos sí, días. Es el último eclipses. sacudón del año, dicen. <ríe> pues sí, hay otros aspectos importantes. Por otro lado, tenemos un Saturno, que es el que nos pide reestructurar, nos pide disciplina, está en el signo de Acuario. Eh, y justamente a pocos días de Alrededor de estos días del eclipse se pone directo. ¿Qué quiere decir directo? Que ha estado ya varios meses en, retro, en fase retrógrado. Retrógrado lo que nos invita es a revisar la energía, en este caso de la disciplina, de la organización, de nuestra administración de qué es lo que tenemos que cambiar para mejorarlo. Y lo que sucede es que, pues, ahorita ya los planetas se están poniendo directo, estamos ya ten teniendo, en la, este, ya con unos días de Plutón directo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los planetas? Los planetas están en un momento de introspección y al momento de que se ponen en directo, esa energía que estuvo reprimida, guardada en introspección, pues ya quiere actuar. Entonces es boom. Sale con toda esa fuerza y empieza ya a provocar cambios o hacer cosas para que se empiecen a dar cambios en la vida de la persona. Entonces, pues ya tenemos ahí a, a Plutón directo. Mercurio afortunadamente ya también está directo la comunicación ya va mejorando, eh, el siguiente que se va a poner directo es Saturno, solamente que Saturno está en Acuario, entonces nos está pidiendo hacer cambios en esta parte donde queremos ser excesivamente independientes o actuar con rebeldía o en aquellas situaciones en donde no queremos, eh, ¿cómo se dice? Como acatar órdenes. ¿no? Que las partes restrictivas nos molestan y que es parte de lo que hemos vivido con este Saturno Acuario, que también es otro aspecto de mucha tensión que ya se empieza a distanciar, ya va a tener menos peso en nuestras vidas. Entonces todo esto junto, pues sí, a todos nos está provocando cansancio, ansiedad, este, incertidumbre y es así como y ahora para dónde, ¿no? Pero inconscientemente eh... podríamos presentir como algo va a pasar y no sabemos qué, pero sabemos que algo va a pasar y que es ese eclipse finalmente que nos va a mover a algún aspecto de nuestra vida, pero los que somos bastante intuitivos, que son varios que están aquí, pueden uh -huh. sentir eso, ¿no? Como algo Totalmente. se va a mover, algo va a pasar, como que no sé qué es, pero sé que algo va a pasar, pero es prepararse no desde el miedo, sino desde la conciencia sí. Mira, yo lo que les diría a las personas eh, intuitivas y que saben que algo va a pasar es como justamente estar más en contacto con ese yo interno, porque de ahí va a salir con, ahora sí que nos va a dar la indicación, va a marcar la pauta de lo que hay que cambiar. ¿Sí? Si yo pongo toda la expectativa de si viene el eclipse y a ver qué pasa, no, no. Revisa lo que ha pasado en los últimos tres meses de tu vida, qué decisiones has tomado y qué decisiones has dejado de tomar, probablemente por incertidumbre, por miedo. O qué decisiones ya tomaste porque no había de otra. <risa> ¿No? sí. Y hay otras personas que han tomado decisiones, por ejemplo, ayer en el, en el curso una persona está tomando el curso de interpretación, decía, no, a mí ahorita tengo la vida en la revolución, entre otras cosas, pues, vivía aquí en la Ciudad de México, hoy por hoy vive ya en la provincia, entonces, pues, es un cambio totalmente radical. No, y es claro. que también eso se ha visto mucho, he visto muchos cambios de residencia, ya, uh -huh. ya los que vivían en, en Ciudad de México ya están, bueno, hablamos porque nosotros somos de Ciudad de México, pero seguramente a lo mejor en otro país también les está surgiendo, pero ya no está tan centralizado Ciudad de México, sino ya escucho no, que me fui a Mérida, que me fui a Querétaro, que me fui a Guadalajara y, este, y ya estoy trabajando desde acá. Ok esos son los cambios, o sea, no tienen que pasar cosas negativas, por favor, no, no, no busquen lo negativo, o sí, no busquen que algo catastrófico va a pasar, no, lo catastrófico es que me resisto y no me quiero ir a provincia, estoy muy cómoda viviendo en la ciudad, ejemplo, ¿no? Pero, este, dices, bueno, resulta que allá sí tengo más trabajo, este, y es otro cambio de vida, ¿no? Pues en provincia las cosas son más tranquilas, eh, es otro clima, etcétera, ¿no? Otras también costumbres, aunque sea del mismo país, podemos encontrar otras costumbres. Pero esos son los cambios y a la persona dices, híjoles, me cuesta trabajo hacer este cambio de residencia, por ejemplo. ¿no? Sí. Y aquí bien dice Ana B. Díaz, dice, es algo así como de soltar el control, fluir y este, dice, qué bonito. <risas> así es, acaba de decir... Eh, una palabra clave porque justamente la palabra control tiene que ver con el eje escorpión Tauro o Tauro escorpión, como lo quieran decir. Pero en este eje, una de sus características es que trabaja, es decir, no es que trabaje, sino que le pone mucha energía para mantener las cosas en control. Entonces, escorpión lo que pide es suelta ese control y fluye emocionalmente con lo que está sintiendo. Sí, es qué te está diciendo, porque aquí ya están poniendo varias cosas como de ansiedades y miedos, pero sería como qué te está queriendo decir ese miedo, no? O sea, qué es lo que sí. estás tratando de no querer observar y que le has puesto ese miedo para no observarlo, no? Para huir sí. de él. Eh, ¿Qué es lo que te provoca el miedo? De dónde? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que dispara el miedo en tu vida? Uh -huh. Realmente para ir al fondo de ese problema. Pues, pues a mí es lo que me dispara el miedo, este, no sé qué sería. Por ejemplo, es como perder, o sea, sobre todo es las pérdidas, porque eso es como que algo que te podría disparar un miedo, ¿no? Perder algo, perder familia, dinero, trabajo, casa, sustento, o sea, como perder, yo lo relaciono así, como que veo que es un miedo a perder algo. ¿no? Uh -huh. es esa sensación. Mira, yo más que perder, la palabra que pondría es cerrar ese ciclo. Cerrar el ciclo. Ejemplo, pues sí. Uno quiere mucho a sus familiares, amigos, a su pareja, a su hijo o sus hijos, al tío, etcétera. Por ejemplo, ahorita acabo de tener otra persona que acaba de tener, me dice, no pude, discúlpame, porque estoy en un velorio. Es mi tía que quería tanto falleció. Ok, entonces, pues hasta ahí lo que nos está diciendo la vida es hasta ese momento... Físicamente esa persona estuvo contigo y hasta ahí les tocaba a esa persona que trascendió y a ti que te quedas aquí todavía un ratito a cambiarle hasta ahí termina ese ciclo. Sí, sí es una pérdida, definitivamente es una pérdida, ¿no? Perdí a la tía. Sin embargo, también es cerrar un ciclo que eh, yo lo que diría es estar agradecida, hacer mejor un trabajo de agradecimiento de todo lo bueno que recibí, ejemplo, de esa persona, ¿no? Y recordarla desde ese cariño de lo que me dio y de lo que me hizo, sí, de lo que me dio, de lo que viví con ella, uh -huh. ¿no? Que quiero estar en el llanto y en el dolor y acá, en, aquí en el, en el dolor, sacándome y echándome. El, ¿Cómo se dice? el Limoncito en la herida que me duele más. Ok, sí. Si es una forma como quieres vivirlo, pues no. O sea, cada quien tiene su forma de ir cerrando ese ciclo y de, de encontrar en este caso la aceptación en el caso de pérdidas de personas. Bueno, pues la aceptación de hasta aquí eh, nos tocaba estar juntos. Sí, y es que son lapsos o tiempos, porque de pronto perdemos de vista eso. Nos metemos tanto en, el, en la situación, en el problema, en el drama, lo que sea que estemos viviendo, no nada más de pérdidas de, de seres queridos, sino de hablo en general. Sí, nos, nos metemos tanto en eso que de pronto dejamos de ver que hay un mañana. Que, que tú puedes ir componiendo esa situación, que puedes irte ayudando de técnicas, herramientas, eh, terapias, sesiones, que te pueden ir ayudando a, a ir sacando esa situación adelante y que también eh, esta, esta parte o este movimiento es, es un lapso, es un tiempo que te está ayudando con un aprendizaje y de pronto perdemos como que de vista que esto va a ser como, no sé, a lo mejor. Sí, temporal, exacto. Que es temporal, no es como que ah ya va a ser de aquí hasta 60 años, ¿no? O sea, es algo temporal que también eh, tenemos que aprender a no perder esa visión, ¿no? Porque de pronto nos, ¡ay, el eclipse! ¿Y, ¿y qué va a pasar? Y, y, <risa> no, y, ya, no, ya está pasando. Por favor, ténganlo claro. El eclipse se da un día en un momento, en una hora del día del 25 de octubre, pero ya lo estamos viviendo. Ya estamos viviendo el cambio. No es que suceda algo, que vaya a estallar algo el 25 es esa hora. No, por favor, entiéndalo. Las situaciones las vivimos siempre con anticipación. Hay eventos, en ocasiones son sutiles y no nos damos cuenta, no le damos importancia, no lo registramos. Pero en esos cambios ya, ya se vienen presentando. Entonces, revisen qué es lo que ha ido pasando en los últimos tres meses del 25 de octubre hacia atrás, al 25 de septiembre, al 25 de agosto, al 25 de julio, qué decisiones han hecho o qué propuestas les han hecho y que dices todavía no lo termino de decidir, ¿no? Entonces, por ahí va el asunto. Es y que va a ser algo bueno. Idea, sí, Sí. Es como una, una gráfica en donde va apenas subiendo, subiendo. Llega a la cúspide, que es el día del sí. eclipse, y después vuelve a bajar todavía. ¿no? Exactamente. Así es. Y bueno, ya les expliqué, vienen los otros planetas que se están poniendo en directo, entonces traen toda la fuerza para provocar ese cambio y decir, ya, eso se tiene que reacomodar de esta manera. Y a ver, yo les haría la pregunta a todos los que nos están escuchando, viendo aquí, es, ¿qué es lo que ustedes vienen trabajando desde julio, que se les viene presentando desde el 25 de julio. Es algo muy repetitivo y muy claro en tu vida, que es el lugar en donde te están pidiendo poner atención para poderlo trabajar. Sí, y es empezar en este caso a hacer preguntas. Bueno, ya dijimos una que es así clave, parte agua, que es lo bueno de esto que no estoy viendo, para, para buscar la parte positiva de eso, ¿no? Eh, algo que me gustaría retomar de ahorita que hemos platicado de personas que trascienden eh, yo creo que cualquier persona que trasciende no le va a gustar vernos en dolor es así como energéticamente saber está sufriendo porque ya no estoy este vive el dolor hace el duelo de ese dolor pero saca lo bueno de las enseñanzas que esa persona te dio de ese cariño que la persona te brindó y yo creo que sería la, la la forma más linda, más hermosa de honrar a esa persona que ya no está físicamente con nosotros, como sacar lo bueno de lo que nos dio, ser más alegre, ser más positivo, ser más entusiastas, ser más dinámicos, este de seguro si queremos mucho a, a alguna persona que trasciende porque dejó un huella en nosotros. Entonces ser es esa energía de lo que nos dio y de lo que aprendimos con esa persona siento que es una forma de honrar esa ausencia ahí está pues entonces eh, pon atención y por acá dicen pues yo estoy económicamente peor dicen por acá <ríe> qué es lo bueno de esto que no estás bien que ¿cómo, te puede, cómo puedes contribuir a tu vida y a la vida de los demás y que ¿Cuáles son las potencias que no estás reconociendo en ti? Que si las reconocieras, generarías el dinero que nunca antes habrías imaginado. Uy, esa pregunta me gustó hasta me <ríe> sacudió. ¿Qué potencias? Los que, al, el tema del dinero es, ¿qué potencias no estás reconociendo? Que si las reconocieras, generarías el dinero que nunca antes hubieras imaginado. ¿Qué parte de ti no quiere salir a la luz? ¿Qué parte de ti no se quiere hacer ver? ¿Qué parte de ti no se siente con fuerza para decir claro que valgo y valgo más de lo que me están pagando? Sí, y, y es notarlo y no es una pregunta para que tú la respondas desde tu mente, sino que dejes que la energía se muestre en tu vivir, ¿no? Sí. Sí, no poner expectativas. Esa es la otra regla de hacer preguntas en access, no ponerle la expectativa. Pero sí es como reconocer a tu ser y dejarlo ser, ¿no? Uh -huh. Sí. Este, ¿Cómo sería, por ejemplo, otra pregunta con, con tema de los miedos? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería mi miedo? ¿Cómo sería mi vida si soltara mis miedos? Wow, ¿Qué sí. más puedo crear? ¿O qué podría crear si los miedos no existieran en mi vida? Si los miedos se van, los suelto, los dejo ir, desaparecen, ¿qué puedo crear sin el miedo? Uh -huh. Y observa cómo todo se expande, cómo tu energía se empieza a, a como a electricidad a cambiar y, y déjate fluir no le no le pongas respuestas como dice porque enseguida las personas que no conocen mucho de axel se van como a la mente y a buscar la respuesta ahí pero la respuesta no está ahí no está ahí porque si no ya lo hubieras encontrado hace mucho claro sí porque lo que hace nuestra mente es Llevarnos a la polaridad y la polaridad es entrar en esa cajita diminuta en donde o es bueno, no es bueno, me conviene, no me conviene, es la ventaja o la desventaja y, de, y ahí nos encasillamos y la idea es salir de esa caja, expander nuestra energía y crear desde, desde el ser saber recibir y percibir que somos, desde el ser infinito que somos. Entonces, para la persona que el, el tema del dinero está así como que no se ve en mi vida, que, eh, ¿qué puedo crear desde el ser infinito que soy? No desde el ser y las restricciones y los juicios que yo me, me, me pongo y que además no me los pongo, sino que se los compro a otras personas, pero los hago totalmente míos. ¿no? Sí, es como... Por ejemplo, que te dijeran, oye, tú no puedes hacer esto, ¿no? Que tú no puedes, como ahora, ¿no? El cambio que no, no lo he dicho yo al aire, pero bueno, yo tengo ahora otro trabajo nuevo y eso. Eh, Muy divertido. Sí, y me divierto y es algo que no había pensado que yo podía hacer y ahora lo hago y me gusta. Y pues es ese como esa parte diferente de perder el control, el miedo. A decir, yo no haría esto, me caso con el personaje solamente de una cosa de mi vida y ya no me permito expandirme a algo diferente, uh -huh. algo más, ¿no? O sea, que son esas áreas que no hemos explorado y que seguramente es como lo que estás hablando de eh, qué cambio te pide eh, tu vida, que, que te pide que seas más creativo, que te muevas, que, que hagas algo diferente, ¿no? Así es, otra, otra pregunta de las cortitas es iniciar la pregunta con el ¿qué tal? ¿Qué tal si hoy me abro a las infinitas posibilidades que el universo ya tiene listas para mí? ¿Qué tal si cambio de actitud? ¿Qué tal si cambio mi forma de pensar? ¿Qué tal si soy más consciente en cómo hablo? Hablo es qué palabras digo. No, eh. Hacer conciencia, cómo me expreso. Eh, ¿Y qué, qué puedo decir en vez de expresar mi carencia de lo que quieran sí. No solamente de dinero. Ajá, es, eso es algo, Lulu, que yo he, not, he estado en estas semanas, escuchando escuchado en, en algunos libros y temas que he tenido que estar preparando para mi clase de los martes. Y hablaban sobre ese tema, que estamos muy casados con el tema de, de todos los no, de todo lo no puedo, no esto, no hay. O sea, como que nos imposibilitamos todavía más. O sea, si a lo mejor era un 1%, nosotros le vamos sumando un 10, un 15 por todo lo demás. Y si le vamos y le contamos a alguien más, nos lo hace todavía más grande e imposible. Y entonces ya lo dejamos de hacer y, y no accionamos por todas esas ideas que al fin y al cabo son ideas. O sea, ni siquiera fue que lo ejecutaras, sino que te quedaste en la idea de todo lo que no puedes y sí. no lo intentaste. ¿Y qué tal? ¿Qué tal si hoy hago, eh, si hoy me decido y acciono? ¿Qué tal que hoy empiezo a decir si puedo? Uh -huh. Sí, sí, y es, es cambiar esa actitud, es cambiar esa actitud totalmente. Y como me gustó mucho eso de, obsérvate, o sea, cuáles son las palabras que ocupas constantemente y que eso están dando tu realidad, están dando forma a tu realidad, ¿no? Uh -huh. Exactamente, sí, eso ya... Ahí entramos con toda esta parte de elegir. ¿Qué estás eligiendo hoy con tus pensamientos? ¿Qué estás creando hoy desde tus pensamientos, desde tus sentimientos, desde tus emociones, de cómo hablas, por ejemplo? Sí, sí, es que eso es, de verdad, cuando empiezas a observarte de cómo te hablas, cómo le hablas a los demás, lo que expresas, si empiezas tú a, a, a darte cuenta de qué es lo que estás atrayendo y manifestando en tu vida, porque dices, ay ah, yo no quiero eso, pero finalmente estás hablando desde, desde eso, ¿no? Desde el no tenerlo, no poderlo, no esto, no lo otro. Entonces ya, pues, obviamente estamos como estamos por eso, ¿no? Sí. A ver, por acá ya nos dejaron otros saludos desde La Paz y, este, y dice Gaby Navarro, nos, nos habla también de una pérdida que tuvo, dice uno tiene que trabajar uno mismo desde el interior al exterior. Yo he aceptado la pérdida de mi hija Valentina y mi dolor lo he transformado en amor y aceptado y aprendiendo a vivir con su ausencia. He visto cosas maravillosas en mi vida cuando he abierto mi conciencia y mi alma, todo eh, lo que pasa a mi alrededor. Dice Ana Díaz, Dice, Díaz, dice, sí, todo es un proceso, cambiar de frecuencia, pasar de vibrar en miedo a vibrar, eh, predominantemente en amor, qué cosas, gracias, dice. Y por acá, Espíndola Río, dice, estoy entendiendo, dice, me aplicaré con lo que viene, <risa> lo que viene haciendo. Y Socorro dice, hola, buenas tardes, aquí vienes llegando. ¿Qué más tienes que decirnos del eclipse, eh, Lulu? Bueno, pues que este eclipse, quien lo... Quien lo reciba porque tiene algún aspecto de su carta a dos grados, pues tendrá ahora sí que todo el próximo año en donde se va a ir materializando esos cambios. Después vamos a tener el eclipse de luna, que es en noviembre. Ese lo que va a traer es a sacar emociones reprimidas, emociones escondidas, emociones que están por ahí ocultas y que viene a liberar una parte emocional. El efecto de un eclipse de luna comparado a un eclipse de sol es diferente. El eclipse de sol se siente como desde tres meses antes y... Tendrá mínimo un año para que se empiecen a dar esos cambios o esas transformaciones, mientras que en el eclipse de luna eh, se vive como el último mes, como muy intenso. El último mes salen emociones, situaciones eh, que nos sacan de control. Eh, y que va a tener una repercusión emocional en, la, en, la, en el siguiente mes, o sea, es algo corto. El ciclo lunar se vive de una manera, eh, lo que nos trae es mucho más corto que un eclipse de sol, solamente que vienen acompañados, entonces iremos terminando el periodo de eclipses, por allá por finales del de mes de noviembre, cuando tengamos un sol, luna nueva en Sagitario. Entonces es por eso, pues sí, por todos eh, estos comentarios que he venido haciendo, es por eso que escuchamos que el eclipse pues es el último jalón del año. Pues sí, eh, la energía de escorpión no es una energía fácil, las personas que son escorpión pues lo sienten intensamente, los que no tenemos mucha energía de escorpión pues es así como me llevas a la profundidad, me llevas a esa parte interna no linda, no grata, no bonita de mí misma porque nos hace tocar la sombra, pero eh, es por eso que con esta... Con la naturaleza de escorpión es por eso que va a ser intenso, va a remover muchas cosas y por el otro lado Urano y Saturno pues seguirán también haciendo su trabajo para reacomodar todo esto. Ok, bueno pues atentos todos. Mira, La Río, que es el que nos ha estado comentando eh, la situación económica y demás, dice que él es del 8 de noviembre. Entonces, wow. no sé si sí, yo creo que sí por ahí le está moviendo este, en situaciones económicas este, el eclipse, seguramente sí, por ser 8 de noviembre. Sí está. Ah, sí, pues sí, bueno, ser 8 de noviembre le va a caer el eclipse de luna, punto. O sea, eso ya es. Eh, de cumpleaños le cae el eclipse lunar, entonces sí vendrán a, a remover, a sacar a la luz situaciones que pues hasta ahorita están por ahí escondidas, pero ya es algo que se está sintiendo, ¿no? Entonces, eh, pues es, es ir liberando toda esa parte emocional que ya está sintiendo. También es darle salida, es cómo puedo canalizar esta energía, qué, qué, qué cosas o situaciones positivas puedo hacer, cómo puedo transmutar esta parte negativa que estoy viviendo en mi vida o que la vivo, vivo como negativa y y buscar lo bueno de esa situación hay algo que hace que estemos pasando esa parte de tensión de estrés de de dolor o de sufrimiento sí también hay una razón verla y ahora qué hago desde ahí ¿Qué aprendizaje me está dando esto? Okay. Pero en el tema de los dineros tiene que ver mucho con el tema del valor y de recibir. ¿Qué tanto, es, qué tanto estoy abierta a recibir los juicios de los demás? Lo que sea, que me digan, no eres buena hablando en los programas. De Face Life o de Facebook, lo que quieras, no eres buena. Ok, recibo la opinión, recibo la crítica y la suelto, no me quedo ahí. Pero en el otro punto importante de recibir tiene que ver qué tanto te sabes recibir de ti mismo, qué tanto, esa parte de recibir es qué tanto me acepto como soy. Sí. Sí. sí, hay que ver como que muchas veces nos vemos como erróneos, uh, sí. que decimos, nos calificamos de, ay no, pues yo con esto no puedo, eh, con no sé, a lo mejor, eh, eh, cómo decir, como eh, con esta actitud o, o yo no tengo las actitudes para poder hacerlo, ¿no? Como que viene mucho, por ejemplo, yo daría el ejemplo de, de ventas. No, es que yo no soy buena para cobrar, porque eso es lo que he escuchado siempre, ¿no? Es, es que yo no soy buena para cobrar, yo no soy buena para vender, yo no sé cómo hacerlo. Y ya desde ahí te estás cortando, ¿no? Ya desde ahí sí, estás... Ya, como tú mismo te estás como erróneo, ¿no? O sea, ahí mismo te estás limitando con los juicios que tú te estás imponiendo. Y que justamente, Anaxis, lo que nos dicen es lo peor que te puedes hacer a ti misma es juzgarte. Entonces, si yo estoy juzgando y diciendo y haciendo sólido energéticamente que yo no soy buena para vender, ¿cómo voy a vender mis servicios, mi producto? Pues ya yo misma es así, vendo, vendo, pero no vendo. Es así como sí, pero no. Entonces, pues él no es el que va a ganar y no claro. se van a dar las cosas. Uh -huh. Sí, entonces hay que observar todo esto y de verdad que... Eh, pongan mucha atención en todo lo que eh, por ahí se está mostrando en su vida, que ya como bien nos dijo Lulú, empezó desde el 25 de julio hasta ahora y que va a terminar hasta noviembre, nos dijiste, ¿verdad? Sí, o sea, el, toda esta energía de los eclipses, pues va a durar todo el mes de noviembre hasta cuando empiece la luna nueva en Sagitario que será a finales de noviembre entonces pues sí, sí nos viene a todos, nos viene una unos, unas semanas de intensidad y estamos viviendo esa intensidad pues cada quien en, en un nivel individual Sí, es que sí y yo sí bueno, yo sé de esa intensidad entonces Sí, sí, sí Estamos bien intensos en todo Sí Sentir hasta el, lo profundo de lo profundo de las emociones para poder sacar. Y bueno, pues muchas gracias, Lulú, por favor. No, Lulú da cursos. Lulu eh, justo acaba de anunciar un curso muy este, padre que a mí me, me llamó, que es el de los eh, trígonos. Aspectos. Aspectos, eh, trígonos, eh, ¿cómo Cuadraturas. Cuadraturas, todo Destiles. esto que le hagan como que planetas, como interceptados, algo así se dice. ¿Sí lo dije no, bien? interceptados, no. No son los aspectos que hacen los planetas en la carta natal que nos dan una información de cómo somos, cómo reaccionamos, en eh, dónde tenemos conflictos, en dónde tenemos reto y dónde tenemos oportunidades para sacar adelante. Si sí, habla como si no sabes eso de sextil, eh, si no sabes eso de de que dicen qué hablan porque de pronto los astrólogos dicen oh sí el sextil el trígono la cuadratura todo eso Lulu te lo puede explicar todo en un curso verdad Lulu todavía se puede inscribir sí se pueden inscribir y también se pueden inscribir al curso básico en las personas que que, que les interese conocer un poquito más, que les interese conocerse un poquito más a través de su carta natal, a esas personas les recomiendo mucho el curso básico. Sí, la verdad es que tomar el curso con lu es así como eh, ir paso a paso, reconociéndote. Muchas de las cosas que dices, ay, como que intuía o sabía esto, es como con la carta astrológica te da la claridad completa de todo esto. A mí así me pasó. Cuando yo tomé curso con Lulu fue así como de, ay, sí, yo sentía que podía ver, sentir. Y me dijo, pues sí, sí lo eres. Y yo, ah, y ahí sale toda esa información. Entonces, si a ti te gustaría conocerte más, y poder introspectar aún más. Por favor, contacta a Lulu ¿En qué número te pueden contactar en WhatsApp? ¿Que te envíen en WhatsApp? Sí, con el WhatsApp ya nos manejamos rápido. Es el 55 36 43 72. En okay. ese WhatsApp. Ahí estamos. Muy bien. Pues, eh... Ahí está todo lo que tenías que saber sobre el eclipse y no se había dicho. No se había dicho, pero ya lo están viviendo. No, no le tengan miedo porque digan es el último jalón, es intenso. Bueno, sí, de que es intenso, sí, pero el intenso no es para que le tengamos miedo, simplemente pues fluir con eso que está pasando. Sí, y entonces dejamos los tips de meditar no irle, no querer controlar, aprender a fluir con lo que está llegando aprender soltar, a fluir, soltar soltar lo que hasta ese momento nos fue útil pues ahí está muchísimas gracias Lulú eh, no a ti Maggi, muchas gracias por invitarme a tu programa es un placer eh, platicar contigo y con todas las personas que te siguen para mí también y que tú estés conmigo. Gracias por acompañarme. No, gracias. Nos estamos viendo el siguiente martes, chicas, chicos, eh, con un programa más y nos vemos hasta la próxima, Lulu. Gracias. Gracias. Bye. Bye.